Uh. Perfil bajo de la calle pa la calle, o oh, no igual, ya. Yeah. Uh. Fame crío, Fame clica, uh. hijo de puta. Uh. Uh. Que la cuenten como quieran, si total yo ni cabida. Monte a los violadores, bala pa la policía. que quemando la yerba y me corta la alegría pisar comisaría, guacho, casi laburamos los papeles están al día un beso para la mía, plata para la familia Jaja, yo soy de verdad, poco fierro, mucha piña respeto a que respeta, conmigo que no destiña vos seguís tomando harina que pa atrás se va tu vida mientras yo ganando plata porque suelto poesía ustedes son unas ratas, no ranchan con la mafia yo no me junto con traica no consumo porquería. nunca miro mal a nadie, son los códigos de calle salí derecho, pasa que mamá me dio unos calles son picantes como el nombre Fuertabache Este es mi barrio y no se vende crack ni pasta Se sí, sí, la cuelgo hasta el techo y no. no la corro de nada Si algún día yo la pego en casa no faltará nada Yo bendiga a esa gente que le falta la frazada fruta libertad mi compa que está por una bacana Caminando por la villa me meto para el pasillo me estoy tocando el bolsillo y no tengo ni un papelillo Soy si bastante pillo estoy buscando hacer pelillos. Si compraste un celular, nuevo al toque te tiran al Me siento mal, necesito un abrazo, pero todo cambia cuando, cuando estoy me echando un paso. permiso que yo seré yo, abran el paso, voy a ganar. triunfar, paso por paso, a veces me siento mal, necesito un abrazo, pero todo cambia cuando estoy me echando un paso. Echando un paso, compa. Todo suena re Y yeah, trajimos la mierda que necesitamos con ese no compramos con la venta, Tu no, no, no. tema te suena piola siempre no me representa como cuando te giran un trago y el frené de menta. menta y suena Compa en serio estamos motivado cheque a la cero Somos <ríe> la poca que te giraba antes por YouTube <ríe> Para que mueva la cochina Como digo el returtu Volvimos de <ríe> nuevo para sonar en tu celular Que lo escuchaba tu vecina y se ponía a cabecear Si me exiges respeto vos tenés que respetar Lucharos pa'l el Disco World